Yo soy Mónica Rikic, eh, llevo un mes de residencia en Mediala Prado y estoy realizando un proyecto que se llama Enjambre celular para la fachada digital. Es un juego co interactivo con el que puedes jugar mediante la interacción en, en la plaza para uno o más jugadores. Estoy utilizando un sistema que, que han desarrollado eh, gente que ha estado trabajando con la pantalla. Me conecto directamente con esta aplicación que, que se ha desarrollado aquí desde Mediala Prado y eh, puedo coger la información de dónde están los jugadores eh, y cómo se van moviendo. Porque el juego, en el juego lo que tienes que hacer es... Una, bueno, se basa en la idea del laberinto, en la que tienes que llevar, mover una pieza del punto A al punto B, sorteando unas, eh, unas paredes, y el juego en las, en las diferentes pantallas va complicando, pues va haciendo un poco más complejo y va exigiendo que tengas que colaborar con otros, con otros jugadores para poder conseguir de manera más, más fácil el, el, el objetivo.